Escorpio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de bio Sabiduría Ancestral Este espacio en donde estamos entregándote tu guía del alma acerca del dinero, los negocios, la economía Cómo se está moviendo en tu presente ¿Qué es lo que los Arcángeles quieren decirte en estos momentos para que tu alma, tu corazón vibren con esta información? Así que vamos a ponernos en esta disposición y apertura de recibir todos los mensajes que tienen para ti a través de estas palabras, de estos videos. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Dejarnos tus comentarios porque nos encanta sentirte cerca, Escorpio. Buenísimo que eres para la parte económica. Buenísimo, buenísima. Y esto te lo digo porque en estos momentos estamos por entrar a tu energía, a tu mes. Y eso nos emociona porque tu energía nos viene acompañando desde que inició la parte de Libra. Y bueno, vamos a ver cómo andamos, Escorpio. Las primeras cartas, las primeras seis cartas que estoy sacando nos hablan de tu presente, las primeras tres, y las siguientes nos hablan de aquellas resistencias que requieres trabajar. ¿Ok? Estas son tus resistencias. Vamos a ver Primero ¿Qué bonitas cartas tienes en este momento en tu presente, Scorpio? Ok, primero Tienes el estímulo Después te sigue el equilibrio, la unión, el número 8 Habla del equilibrio de la parte financiera, muy buena Tienes el compromiso y quiero decirte que estas cartas son muy positivas, son en tu presente, porque los números que tienes, que es el 54, el 8 y el 36, son números muy buenos. El 54, si lo reducimos, es un 9 y el 36 también es un 9. Empoderamiento, fuerza, poder, capacidad, certeza, conciencia. Scorpio, en estos momentos, en la parte económica, tienes la certeza de que el lugar en donde estás es el lugar perfecto. Estás recibiendo diferentes estímulos como propuestas, eh, promociones, nuevos negocios, no, se abren posibilidades, se están abriendo y eso te está dando la certeza de que el camino que estás siguiendo es el correcto. Ahora, si por el contrario estás... Eh, Posiblemente hubo cierres de ciclos, se cerraron empresas, se cerraron negocios, eh, hubo pérdida de empleo. Los arcángeles te dicen, estos movimientos, sea cual sea la energía en la que estés vibrando, son necesarios para tu evolución. Entonces, aquí te dicen, Scorpio, enfócate en la parte de luz, en la parte positiva, ¿ok? Eh, no te enfoques en lo que ya no está, ahora enfócate en lo que viene, porque lo único que pasó aquí es que se hizo una limpieza. <coughs> si es que estás eh, en, este, en este supuesto de cierres de ciclos. Si estás en una energía alta y tú estás viendo cómo se están abriendo estos nuevos negocios, estas nuevas oportunidades, es muy bueno, Scorpio, que sigas vibrando alto. Y es un muy buen momento también para que en estas aperturas que tienes, te des esta oportunidad de unirte a tu equipo de trabajo, un nuevo socio, nuevas propuestas de clientes, puesto que eh, en este momento el número 8, como lo tienes en esta carta, está diciéndote, esta abundancia está haciendo el perfecto ciclo. Das, recibes, das, recibes, y en ese momento estás tú, Escorpio. Muchas felicidades. Sin embargo, sí es importante que la principal unión que se requiere Tengas y conserves es la unión con la divinidad Que te mantengas en agradecimiento Constante Que por cada cosa que estés experimentando Agradezcas No importa si en tu percepción Es una experiencia positiva o negativa Eso es solamente percepción Porque el universo, la divinidad Sabe que lo que estás experimentando Es para tu más alto bien Para tu evolución Y sobre esa línea tú vas a seguir caminando en estos momentos también es importantísimo, Escorpio, que primero el compromiso inicial sea contigo y con la divinidad. ¿Ok? Es muy buen momento también en estos días que cada propuesta, cada idea, cada negocio que te llegue, revises bien qué es, lo que, eh, qué es a lo que te vas a comprometer. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que tú requieres hacer? ¿Okay? Es como ponerlo todo bien de todas las cartas sobre la mesa Para que sobre eso tu luz brille en estas decisiones Estás con un potencial Escorpio, No sé si porque ya viene tu cumpleaños Pero traes una energía creativa y creadora bastante buena Y en el dinero se va a ver reflejado Ok, ahora como te decía acá, si hubo cierres de ciclo ni te preocupes, lo único que sucedió es que hubo una limpieza para que entonces tú puedas despertar este potencial. De ti depende la energía sobre la que quieres vibrar para que veas reflejado esa energía en tu vida, es decir, si tú estás temblando, si tú estás vibrando en miedo, en escasez, lo único que vas a ver es que no hay oportunidades afuera. Pero si por, el loco, por lo contrario, ante esta situación de cierras de ciclo, tú dices, ok, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué voy a modificar de mí? ¿Qué voy a sanar en mí? ¿Para que se me abran estas nuevas oportunidades? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Cómo lo hago? Pregunta, pregúntale siempre a ese poder en el que tú creas el cómo. ¿Cómo salgo de esto? Guíame. ¿Cómo puedo generar ingresos, como sano, si tú te mantienes en esta comunicación constante, comprometido con este poder universal, con tus ángeles, con tus arcángeles, y pides esta guía, las puertas se te van a abrir de par en par, cuando haya esto, si es que hubo estos cierres de ciclo, si estás vibrando alto y como te lo explicaba, se han dado las cosas de manera fluida y el dinero está llegando y está fluyendo y Tú mismo dices, tú misma dices, ¡órale! Es momento de revisar todo aquello a lo que te comprometes, ¿ok? De repente por esta emoción <coughs> puede ser que se te olvide, ¿no? O que caigas como en una sobreconfianza y te comprometas a cosas que no puedes cumplir. Ojo, Escorpio, solo ojo con eso. Revisa bien tus capacidades por hoy, que sí te puedes comprometer a qué no y cuál es tu rol. Responsabilidades eh, Deberes Capacidades ¿Ok? Para que esto siga moviéndose Y no se estanque Ahora es importante hablarte de esas resistencias En estas resistencias en las que De repente te vives Justamente tiene que ver con el campo de los sueños Y en esto que te decían aquí Revisa bien a qué te comprometes De repente te nos vuelas Te nos vas al aire y en estos sueños te comprometes o haces compromisos que de repente no puedes cumplir O que te van a llevar a una eh, sobreexplotación de tu energía Y la idea en la vida Scorpio es que te mantengas vibrando alto y en paz Si tú prometes cosas que no sabes si vas a cumplir te vas a tronar Y en automático vas a estancar el flujo de la energía de la abundancia pero todo esto no va a ser culpa de los demás, ni tampoco va a ser tu culpa. Solamente tu responsabilidad es considerar a qué sí te puedes comprometer. Ahora, te dicen también que últimamente te has resistido también a sentir, a sanar. ¿Ok? ¿Y por qué te dicen a sanar tus emociones? Porque tiene mucho que ver cómo te mueves en la parte económica. Si tú te mantienes o albergas resentimientos, dudas, miedos, pues también lo vas, a, vas a estar estancando tu avance en la vida, tu aventura. Entonces, revisa qué es lo que estás sintiendo, date ese tiempo. No te resistas a creer que esa abundancia en la que sí estás viviendo, sí está siendo para ti. En resistencias tienes el palacio dorado. Y justamente se alinea con el compromiso por qué. Porque de repente, como se están abriendo todas estas opciones en tu vida, tiendes a dudar un poco de lo que está sucediendo, por un lado. Por otro lado, como estás viendo que se están dando las cosas, tiendes a puede ser que tiendas a prometer cosas que no puedes cumplir. Y entonces en automático bloquear el, el flujo de energía de la abundancia. Entonces, primero, no te resistas a creer que sí estás en la abundancia y que sí la mereces, porque ya la estás palpando. Segundo, revisa a qué te estás comprometiendo, ¿ok? Para que puedas cumplir. No te nos vayas acá a los sueños y al sí se puede, pero no sé cómo, como si estuvieras en una nube. Tienes el poder. Todo se puede lograr, sí, con compromiso, con constancia y con claridad de hasta dónde sí puedes llegar, ¿ok? Eso en cuanto a tus resistencias. Finalmente, lo que te dicen... Los Ángeles Al liberar estas resistencias Al permitirte sentir Tus emociones Revisar a lo que te estás comprometiendo Te dicen Qué bonito, qué bonito se está amarrando Ok Bien Una vez que tú Revisaste Cuáles son las cosas a las que sí te puedes comprometer porque sí las vas a cumplir viene la intención te dice mantente en intención de vivir en paz y de dejar que cada proyecto cada oportunidad que se te va a presentar en la vida, que te van a estar presentando, lleve su proceso de, de cocción yo le llamo ok, su proceso de, de realización como este huevo en el que ahí adentro se está gestando una vida Poco a poco está avanzando hasta que llegue su momento de salir a la luz De salir al mundo Y te dicen en este momento los arcángeles, Escorpio, Todas aquellas ideas, todos aquellos compromisos que tú estés haciendo a partir de hoy Van a llevar un proceso Se te pide mantenerte en la intención de ser paciente Y en la intención de vivirlo cada compromiso de vivirlo en paz, en plenitud, en emoción Con estos estímulos de si sí se puede, ok Ese poder interno que tienes Es muy importante que una vez Que tomes eh, Las riendas de estos compromisos Te mantengas en conexión constante contigo si hay momentos en los que quieras resguardarte un poco, como estos ermitaños, es muy buen momento también para que te des esos espacios. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es movimiento y andar de aquí para allá, sino calma. Hay momentos de calma, disfrútalos también. Esos también son momentos bonitos para ti. Puesto que finalmente tienes la carta Cobrar Vida y esto dice... Se ha estado moviendo tan perfectamente tu vida en estos momentos en la abundancia, en la economía. Que es muy importante que en esta intención de paz, en esta intención de paciencia, también te des la oportunidad de vivir tu autenticidad, de bailar, brincar, jugar, darte un respiro, vete de viaje. Eh, si tienes la posibilidad económica de salir de viaje, lánzate a la aventura, puesto que eso te va a abrir a nuevas eh, formas creativas de vivir la vida. ¿Okay? Y finalmente, Scorpio, te regalan eh, los duendes de cabeza. Y con esto te dice, ten cuidado con los pensamientos basados en el miedo, que de nada te sirven. Permítenos entrar en tu vida... para que juntos podamos ir, me muestran como este carrito sobre un camino en donde, que está rodeado como de naturaleza, para que juntos podamos ir disfrutando de la vida desde el corazón, ¿ok? Es muy importante que estos pensamientos del, basados en el ego en cuanto a tengo dinero y entonces puedo manipular, ¿Se me están dando las cosas y entonces soy chingón chingona más que otros? Eh, ¿Tengo la capacidad de generar ingresos y eso me pone en un estatus mucho más elevado que los demás? Eso viene del ego. Porque en realidad la abundancia es para todos y todos son merecedores de ella. Solo no todos la toman. Y con esta carta te invitan a evitar tener esos pensamientos basados en el ego y enfocarte en los llamados y en los mensajes que vas a estar recibiendo a través de tu alma. Y estos mensajes te los están enviando a través de canciones, de imágenes y de personas que se acercan a tu vida, Escorpio. Conecta con ellos, conecta con la vida, conecta con esta chispa que tienes, libérate, vete de viaje, aviéntate a la aventura. Todo está fluyendo de manera perfecta, Scorpio. Muchas gracias por estar aquí. Te mando bendiciones de mi alma a la tuya. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like. Vas por buen camino. Muchas felicidades y felicidades para los que empiezan a cumplir años en estos días.